Fue la mejor decisión que tomaste tomaste. La de abandonarme y con otro marcharte, marcharte. No te importó nada como me dejaste, me dejaste Por tu culpa mi corazón es un desastre, desastre Pero así tú lo decidiste Puesto que de mí te aburriste Sin dinero el amor no existe Eso fue lo que me que vivimos antes Para ti ya no es importante Un perro querías un amante Entonces vete, vete Y dile a él, mujer Y dile a él Que te de. Cambio, Cambio. Que buenas y malas se quede conmigo No juzgo el motivo que hayas tenido. tenido Me dio mucho gusto haberte conocido haberte Tantas cosas que hicimos en el pasado el pasado, Pero según tú muy mal lo hemos vivido, vivido. Te olvido cuando llovía, cuando la casa se caía ¿Quién te brindó apoyo esos días? Todo lo que por ti yo hacía Habían días que ni comía Pero yo nada te decía En todo yo te consentía ¿Qué? A que conmigo te rendiste En las buenas siempre estuviste Y en las malas me abandonaste Ahora soy yo quien va a olvidarte No vuelvas, verte con tu amante Que te dé lo que no pude darte De mi mente voy a sacarte Voy a sacarte